Y a todas, ¿qué tal? Buenos días. Ayer tuvimos unas jornadas de tarde con ponencias y mesas redondas muy interesantes. Las presentó mi compañera Rocío y hoy tengo el honor de estar acompañándoles durante toda esta jornada. Espero también para aprender mucho. Yo que vivo rodeado prácticamente las 24 horas del día de nuevas tecnologías, mi casa cada noche en la televisión pública de Canarias... Es un plató virtual de 70 metros cuadrados, uno de los platos virtual más grandes de todo el territorio nacional. Y creo que en estas jornadas voy a aprender mucho, seguro, tanto como ustedes. Muchas de las barreras para el aprendizaje y la comunicación en la atención a la diversidad de nuestras aulas se han tornado franqueables gracias al desarrollo de la tecnología, por ello, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, a través del área de tecnología educativa, desarrolla una estrategia global y general que implica el suministro de tecnologías y la formación de las personas de los colectivos que trabajan con el alumnado al que van destinados estos recursos tecnológicos para dar una respuesta personalizada a necesidades del alumnado que presenta NEAE atendiendo a las diversidades y a las diversas modalidades de escolarización y suprimiendo las barreras para la comunicación y aprendizaje caminando hacia un modelo de aula accesible. En la siguiente ponencia, en la primera de esta jornada, Amaya Padilla, actualmente miembro del EOEP específico para discapacidades motoras, CUCD, que ha trabajado en el Área de Tecnología Educativa durante varios años, nos va a presentar cómo se ha desarrollado esta estrategia. Va a ser muy interesante. Me han hablado muy bien de ti, Amaya. Muy bien. Y sin más, le dejamos con la ponencia suprimiendo barreras para el aprendizaje. Buenos días. Mi nombre es Amaya Padilla y hasta el curso pasado, pues, tenía la gran suerte de formar parte del equipo del Área de Tecnología Educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. A quienes doy las gracias por permitirme el lujo de seguir representando la gran labor eh, que realizan por la inclusión de todo el alumnado a través del uso de las TIC. Este año, además, eh, tengo la gran suerte de poder vivir en primera persona todo aquello que soñamos desde el área, ahora desde el equipo eh, específico para eh, discapacidad motora. Así que puedo hablar con conocimiento de causa de todo lo que una vez pensamos. Si tuvieran que describir en pocas palabras beneficios y ventajas que ofrece el uso de las TIC en las aulas, ¿qué se les ocurriría? Seguro que ustedes han pensado en muchas, como que permite el acceso inmediato a la información, la posibilidad de compartir, interactuar, crear, comunicar, desarrollar la autonomía, la accesibilidad, pero sin duda, si tuviéramos que resumirlo, diríamos que nos ayudan a suprimir barreras para el aprendizaje. Hace ya tres años que desgraciadamente perdimos al que es sin duda uno de los científicos más brillantes de nuestro tiempo. Como están viendo en la imagen, estoy hablando del astrofísico Stephen Hawking, un claro ejemplo de persona que pudo salvar barreras gracias precisamente a la tecnología. En una ocasión, él mismo lo definió de la siguiente manera. La medicina no ha podido curarme, así que me apoyo en la tecnología para comunicarme y para vivir. Lo que quiero transmitirles con la ponencia de hoy es que efectivamente sin la tecnología nos hubiéramos perdido su brillante carrera y al igual que la de él, la de muchos niños y niñas que se encuentran en nuestras aulas. Esta imagen que ven aquí, proyectada en la pantalla, fue uno de los momentos más felices de su vida, a los 65 años, cuando por fin, tras toda una vida de estudios reflexionando sobre la gravedad, escapó brevemente de su silla de ruedas y probó la ingravidez flotando libremente, una experiencia que calificó de asombrosa. Desde 1985 se comunicaba a través de un sintetizador de voz, a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Gracias a su colaboración con la compañía Intel, pudo llegar a tener una silla de ruedas adaptada a un ordenador de última generación. A través de un sensor en la mejilla, detectado por un conmutador infrarrojo montado en su propia gafa, podía seleccionar los caracteres en su ordenador. Además, utilizaba la integración de la tecnología de software lingüístico, es decir, una app que nos permite el texto predictivo, mejorando la capacidad del sistema para aprender continuamente, prediciendo incluso los próximos caracteres y palabras que él mismo utilizaría. Con este sistema Hawking solamente tenía que escribir menos del 20% de los caracteres que iba a comunicar. El sistema CAD, que es el que, del que estoy hablando en esta aplicación, es ahora de código abierto y está disponible de forma libre para cualquier persona que lo pueda necesitar. En la sociedad actual, tal y como hemos visto, muchas de las barreras para el aprendizaje pueden suprimirse gracias a la tecnología que permite dar respuesta a la diversidad de nuestras aulas. Por ello, la propia Consejería de Educación, a través de la Secretaría General Técnica y del Área de Tecnología Educativa, ha llevado a cabo acciones para suministrar tecnología accesible para el alumnado con diversidad funcional a través del proyecto UtiCE, Uso y Calidad de las TIC en el Entorno Educativo, perteneciente al Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. El proyecto UCTICE responde a una estrategia global de la CUCD para la integración de las TIC en general. Pero la pregunta inicial que nos planteamos en ese momento fue ¿solo realmente con suministrar esa tecnología tendríamos la solución para atender a todo el alumnado? Y cuando decimos todo, incluimos también al alumnado con EA y con EEM. Indudablemente, no. Ya sabíamos que las propias dotaciones, sean de índole que sean, pues hay que acompañarlas de formación, de creación de contenidos digitales, etcétera. En este caso además ha sido necesario incluir un mayor número de medidas específicas para dar la respuesta educada adecuada a este alumnado. Esta estrategia general implica por un lado el suministro de la tecnología y por otro la formación de las personas de los colectivos que trabajan directamente con el alumnado al que va destinado. Esta estrategia se lleva a cabo aplicando el criterio de dotar con diversas tecnologías y ayudas técnicas para dar una respuesta personalizada a necesidades específicas del alumnado con EAE atendiendo a todas las modalidades de escolarización. Los suministros de dotaciones TIC a los centros educativos generalmente se hacen contemplando diversos parámetros, por ejemplo, las dotaciones anteriores que hayan tenido esos centros, el número de alumnado que tenga, la participación en proyectos previos o proyectos que estén situándose en ese momento. Pero en este caso en concreto, además, teníamos que eh, establecer nuevos criterios, porque esos criterios por sí solos no eran válidos para la respuesta que necesitábamos. Lo que nos disponíamos a hacer era suministrar tecnología para necesidades muy concretas. Así que cuando empezamos a diseñar esta estrategia en el 2016, nos preguntamos, ¿sabemos al 100% qué necesidades específicas de dotación de dispositivo, de ayudas técnicas necesita nuestro alumnado y nuestro profesorado en Canarias? A priori nos dimos cuenta de que no lo sabíamos. Así que necesitábamos tener un censo del alumnado con necesidades específicas de dotación de dispositivos tecnológicos y ayudas técnicas. Y por ello, a través de un equipo externo de personas expertas en el uso de la tecnología accesible y en colaboración, por un lado, con los diferentes equipos de orientación educativa y psicopedagógico de zona y, por otro, con los equipos específicos de discapacidades motoras de Canarias, en ambas provincias de nuestra comunidad. Realizamos un estudio individualizado de todo el alumnado de Canarias con esta diversidad funcional, principalmente para determinar las necesidades de accesibilidad tecnológica del alumnado. Es decir, estas personas establecieron a través de visitas realmente el alumnado en ese momento, en el año 2016, qué necesidades tenían. Si realmente lo que necesitábamos era portátiles, necesitábamos tabletas, necesitábamos eh, ratones adaptados, ¿qué necesitamos para hacer una adecuada... Eh, prestación de dotaciones. Ahora, una vez que sabíamos las necesidades concretas del alumnado en ese momento en Canarias, porque fuimos a todas las islas y a todos los centros, tanto de educación especial como aulas en clave, como centros preferentes para motóricos, será el momento entonces de proceder a la adquisición de los dispositivos. Con la información recabada por este estudio y las demandas obtenidas por los diferentes equipos de zona y equipos específicos eh, de Canarias, se añadieron las necesidades detectadas tanto por el área de NEAE, de la propia Dirección General, así como por aquellas detectadas a través de las diferentes asesorías TIC de Canarias. Y se llevó a cabo las contrataciones necesarias para dotar a los centros educativos de los recursos precisos. ahora cada vez que le da. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, por un lado dotamos a todas las aulas en clave de Canarias, nos estamos refiriendo a aulas que, eh, que se integran en centros ordinarios, donde se atiende alumnado con necesidades educativas especiales que se aparta significativamente del currículo, con diferentes recursos tecnológicos, pero especialmente con dispositivos móviles, con tabletas, ya que nos permitían mayor versatilidad para cubrir las necesidades del alumnado. En cuanto a las dotaciones de los centros de educación especial, nos fundamentamos principalmente, ya que son centros con recursos muy especializados que van a atender a alumnado con características muy diversas y específicas, con tecnología muy diversa. Por un lado, para favorecer el acceso a la comunicación y a la autonomía, a la vida diaria, como son pantallas interactivas multitáctiles, las famosas PIM, tabletas, pulsadores, comunicadores, brazos articulados de todo tipo, entre otros dispositivos. Y además hicimos una gran inversión especialmente para eliminar las barreras a la comunicación y que son fundamentales para la integración del alumnado. Les hablamos de la utilización de sistemas de acceso al ordenador por control de mirada. Establecimos el TOBI en todos los centros de educación especial y a través del software de GRID para realmente poder hacer esos tableros de comunicación y que el alumnado con mayor eh, dificultad pudiera acceder también a una vida eh, comunicativa. Cuando ya sabíamos qué necesidades tenía nuestro alumnado en Canarias y contábamos con los dispositivos necesarios, dimos el siguiente paso, que era cómo gestionarlo de la forma más sostenible posible. Con carácter general, normalmente, para otro tipo de proyectos, adquiríamos los recursos TIC y la CUCD los distribuía en los centros educativos de Canarias, conforme a unos criterios previos. Por ejemplo, pues, eh, para eh, completar dotaciones anteriores, eh, a través de necesidades específicas de los centros por la zona, por el número de alumnado, por la participación en proyectos, etcétera. Con esta actuación, lo que nos dimos cuenta es que tratábamos de atender de forma muy personalizada al alumnado. Por lo tanto, los criterios que habíamos establecido hasta ahora no nos servían. Así que lo que decidimos fue, eh, en un momento determinado de su escolarización, el alumnado podría necesitar esos recursos o no, pero no lo sabíamos previamente. Y necesitamos además una valoración muy específica para determinar por parte de los equipos de orientación qué elemento de acceso, de ayuda técnica, de dispositivo móvil va a necesitar realmente el alumnado en un momento u otro. Así que decidimos crear un centro de recursos. No nos servía el modelo de dotación a centros de carácter permanente y establecimos uno nuevo. Este centro de recursos de préstamo en función de las necesidades que además servía como datos, para la digitalización de la información que teníamos. En un entorno seguro, porque pertenece a la consejería, transparente, de gestión, que nos permitiría el análisis real del uso y la demanda de los dispositivos en toda Canarias. La distribución, la identificación, el seguimiento, la detección de necesidades. ¿Y quién podría gestionarlo? Barajamos bastantes posibilidades y, finalmente, y ahora que estoy al otro lado, del escenario, ya me doy cuenta que lo hicimos bien, consideramos que lo más adecuado en ese caso era que realmente fueran gestionados por los propios especialistas, es decir, este banco de recursos quien los gestiona son los propios equipos específicos. ¿Por qué? Porque son quienes realmente están en el día a día en los centros educativos quienes tienen la formación y la especialización para determinar cuáles son las competencias adecuadas del alumnado y quienes mejor los conocen para hacerle un seguimiento de esos dispositivos. Así que en Canarias, para contarles un poco, contamos con cuatro tipos de equipos específicos que atienden al alumnado motórico, con discapacidad motora, visual, auditiva y con TEA, distribuidos en cada provincia, tienen ámbito provincial, para abarcar la respuesta del alumnado de todas las islas. Aunque se distribuyó dotación específica también en cada uno de estos equipos, hay que señalar a grandes rasgos cuál fue la distribución que hicimos en algunos de estos recursos tecnológicos. Les voy a ir contando uno por uno. Al equipo de TEA lo dotamos principalmente con dispositivos móviles tableta. ¿Por qué? Porque este dispositivo nos permite la personalización, nos sirve de comunicador, de sintetizador de voz, de agenda visual, nos aporta acceso a la información y sobre todo por su fácil movilidad, ya que permite su traslado de forma sencilla. Traslado incluso, para ser un puente entre escuela y familia. No podemos olvidarlo que el alumnado cuando empieza con un sistema de comunicación lo necesita las 24 horas. No puede estar supeditado única y exclusivamente al entorno escolar. Esa tableta va y viene, porque es su comunicador. Al equipo de orientación de discapacidad visual, como afortunadamente cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE para acceder a todo el material de Tiflotecnia, que precisa el alumnado, pues nuestra acción se focalizó principalmente en, ampolla, en apoyar fundamentalmente al alumnado con restos visuales, con la dotación de tabletas de mayor tamaño, las tabletas Surface, con pantallas más grandes, como les digo, además de software específico. Al equipo de discapacidad auditiva se le dotó con equipos de emisoras FM, micrófonos, mini mix, para facilitar la limpieza del sonido y permitir que la señal del habla llegará directamente al propio alumnado, al implante coclear o al audífono que éste lleva. Veremos después experiencias en la mesa redonda donde nos contarán la versión real de cómo han hecho uso de estos dispositivos. Por último, eh, el que me toca más de cerca, el equipo de discapacidad para discapacidades motoras. Este ha sido sin duda el que ha recibido mayor dotación y les cuento por qué. Porque realmente es donde tenemos el mayor número de alumnado que precisa de accesibilidad. A este equipo se le ha dotado de ayudas técnicas como pulsadores, brazos articulados, conmutadores de varilla, teclados de distinta índole, ratones adaptados, joystick, comunicadores, software específico, tabletas y especialmente con sistemas de acceso al ordenador por control de la mirada, con la finalidad de romper las barreras a la comunicación de cualquier alumno o alumna que se encuentre escolarizada en cualquiera de las modalidades de nuestro sistema educativo. ¿Cómo hicimos la gestión de estos préstamos? Pues la llevamos a cabo a partir de una web diseñada por el propio área de tecnología educativa, a través de formularios, por medio del cual, de la cual se puede hacer el seguimiento de los dispositivos que se están prestando, que se están cediendo al alumnado, el histórico de esos préstamos durante todos estos años. Podemos extraer estadísticas que nos vienen muy bien a la hora de nuevos proyectos y nuevas dotaciones, para saber realmente qué es lo que nuestro alumnado está demandando, qué necesita, qué es lo que no y para lo cual no vamos a seguir dotando. Podemos imprimir los albaranes, por lo tanto, facilitamos la gestión tanto de los equipos como de los centros receptores de esos préstamos. Vale. Hacemos un cambio. Esta web funciona realmente como si fuera un catálogo, en el cual se organiza por categorías los recursos disponibles desde el área se lleva a cabo tanto la formación como el asociamiento de las incidencias y mejoras de la web además esta formación se lleva cada curso porque eh, hay bastante eh, movimiento entonces para que en cualquiera de los centros eh, de los equipos específicos si hay orientadores orientadoras de nuevo ingreso en ese curso pues siempre puedan tener eh, el acceso a la formación eh, cada nuevo curso escolar. Se realizan mejoras a través de la web, a través de las necesidades que están demandando los orientadores y orientadoras que hacen uso de la gestión de esta plataforma y se realizan los ajustes necesarios para adaptar a estas demandas y poder realmente ser una web de acceso fácil, intuitiva, para realizar estos préstamos al alumnado. Cuando les hablo de que son préstamos, eh, quiero que entiendan que el centro de recursos, eh, cuando hacemos la dotación, la hacemos al alumno o a la alumna en concreta ese alumno o esa alumna cambia de centro escolar, los recursos que precisa van consigo. Si cambia de modalidad de escolarización, si cambia de centro educativo, si cambia de isla, lo que sea, lo que tenemos es que garantizar que va con esa persona todos los materiales que necesita. Por eso se hizo de esta manera, para que realmente sean los equipos los que vayamos con la continuidad y el seguimiento del alumnado y que tenga derecho a todo lo que precisa para su inclusión dentro del centro educativo. No depende del centro ni de los recursos que tenga el centro, que cuanto más tenga mejor, pero nosotros garantizamos que puedan tener realmente todo lo que precisa. Este catálogo inicial de centro de recursos pues ha ido ampliando a lo largo de los años y actualizando en función de las necesidades del alumnado en distintas actuaciones a lo largo del proyecto. Esta actuación nos está permitiendo desarrollar de forma más eficiente uno de los grandes objetivos de nuestra consejería, que es el desarrollo de la sostenibilidad, al poder ofrecer una actuación personalizada, evitando suministrar dotaciones en centros educativos que no vayan a utilizarse de forma efectiva, no por nada, sino porque simplemente no va a resultar para el alumnado que tienen en ese momento, en ese curso escolar. Nos aseguramos entonces de que ese material ese año no esté eh, quieto, sino que vaya moviéndose por todas las islas para realmente utilizarlo por el alumnado que lo precisa. Bueno, hemos hablado de dotaciones, hemos hablado de atender con esas dotaciones las necesidades concretas del alumnado, pero nos falta otra de las grandes eh, claves que hacemos siempre en cada uno de los programas. Tener estos recursos disponibles, pues, no nos garantiza realmente que se vayan a usar. De ahí que siempre incluyamos dentro de las eh, acciones que realizamos desde el área, junto a las dotaciones, la formación para su inclusión en el aula de manera eficaz. Lo que ocurre es que normalmente esta formación se hace de forma genérica y es el profesorado quien posteriormente le tocaba hacer el doble trabajo de esfuerzo de adaptarla a su aula y adaptarla además al alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Qué hicimos? Bueno, pues establecimos un plan de asesoramiento y formación específica, que diera respuesta a una doble exigencia. Por un lado, aprender a manejar la tecnología, fundamental, porque hablamos de tecnología eh, que no es eh, generalizada dentro de los centros educativos. Es tecnología muy precisa para este alumnado. Tecnología en muchos casos muy específica. Y también por otro lado teníamos otro objetivo que era conocer las dificultades de nuestro alumnado y las potencialidades para que realmente pudiera determinar el profesorado o los propios equipos específicos qué dispositivo es el más adecuado y cómo usarlo para suprimir las barreras al aprendizaje que tiene el alumnado de forma personalizada. Y no solo en este momento, sino cómo pasar a otro en el momento en el que realmente esas necesidades hayan eh, cubrido, cubierto realmente eh, su cometido. Así que, por un lado, lo que hicimos, fue eh, dar respuesta a las singularidades y necesidades de nuestra comunidad autónoma atendiendo a la dispersión de un territorio fragmentado, a las diversas modalidades de escolarización del propio alumnado, a la movilidad del profesorado. Así que hubo que desarrollar un plan de formación muy amplio que incluyera, por una parte, formación para el profesorado en general, que atienda al alumnado con NEAE a través de formaciones presenciales por medio de los centros de profesorado de Canarias y a través de cursos de teleformación gestionados por el servicio de perfeccionamiento al profesorado. Establecimos también, por otro lado, formaciones específicas para el equipo de asesorías TIC, que son una pieza fundamental en Canarias para que realmente puedan acompañar a los centros y mejorar sus competencias específicas, su competencia digital, relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos accesibles. Establecimos también formación para los equipos específicos, ya que son la pieza que va a determinar qué dispositivos son los más adecuados para el alumnado y van a gestionar ese banco de recursos a través de los préstamos del centro, así como acompañar y asesorar a los propios centros educativos. Establecimos formación también para el personal de los centros educativos de educación especial en el mismo centro, porque la realidad de un centro educativo no tiene nada que ver con la realidad de otro dentro incluso de la misma isla y en otros ámbitos también. Así que personalizamos en el propio contexto individual de cada uno de los centros. La formación se llevó in situ. Y formación, además, no solamente para el personal educativo, sino para todo el personal que actúa con el alumnado. Así que estaba abierta no solamente al profesorado, sino a las auxiliares educativas, orientación, fisioterapeutas, cualquiera que estuviera en el centro. Se estableció también formación al profesorado de las aulas en Clave de Canarias. Por ámbito de SEP, en el uso educativo de las tabletas que es lo que fundamentalmente el dispositivo que habíamos eh, dotado para estas aulas. Aquí tienen en pantalla algunas de las muestras de las formaciones específicas que se diseñaron y que se pusieron a disposición de todo el profesorado. Les voy a poner un ejemplo de la importancia no solo de dotar con los recursos, eh, sino de adquirir esta formación. Imagínense que soy docente y que en mi aula tengo una alumna con parálisis cerebral, con la que render. De repente, gracias al avance de la tecnología, puedo comunicarme a través de un ratón de mirada. Les puedo asegurar que es una sensación indescriptible. Ser capaces de romper la barrera de un alumno, de una alumna a través de la tecnología, nos permite llegar a determinadas eh, capacidades y potencialidades de nuestro alumnado que de otra forma no hubiéramos conseguido. Abrirles una ventana a la participación, a la gestión activa del mundo que les rodea, de nada me sirve tener un dispositivo, tener un ordenador de última generación, si no podemos identificar realmente si mi alumna tiene la capacidad o no de utilizarlo. Por ello, se ha dotado los centros de software especializado que permiten a través de juegos ir entrenando y evaluando cuáles son las capacidades del alumnado, qué necesita en cada momento para poder establecer el dispositivo que conviene e ir aumentando dificultades para darles eh, necesidad. Es importante que entiendan algo fundamental, y es que cuando se da el off y apagamos el dispositivo, dejamos de repente incomunicadas a esas personas. El que no sepamos usarlo o no lo usemos porque no vino la logopeda, porque no vino la docente de turno, que es la que normalmente nos hace los tableros, estamos haciendo un off a esa persona que no tiene manera ninguna de comunicarse con nosotras. Dejamos incomunicadas a nuestro alumnado, y la importancia de que todo el contexto del alumnado que hace uso de esa tecnología aprenda su funcionamiento, que se traslade de igual forma a la familia. Por eso es tan importante establecer puentes entre la escuela y la familia, formarles también para que realmente podamos utilizarlos en todos los entornos posibles. ¿Y todo esto por qué lo hacemos? Bueno, pues por algo muy básico, es que una educación de calidad implica garantizar la equidad y la excelencia, ofreciendo a cada persona el tipo de atención que realmente precisa. Y es un principio clave que se incluye en el marco de nuestra Ley Canaria de Educación Universitaria. Pero no solo nuestra ley, va mucho más allá. Se incluye garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promover las oportunidades de aprendizaje permanentes para todas las personas como uno de los objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuye esta estrategia. El desarrollo de la competencia digital, lo vimos ayer también en esta jornada, es imprescindible para una ciudadanía del siglo XXI. Para conseguirlo, debemos garantizar el acceso a la tecnología, la conectividad y la sociedad del conocimiento. Y si venimos hablando de igualdad de oportunidades, no podemos olvidarnos que debemos poder ofrecer la adquisición de esta competencia a todo el alumnado, incluyendo el alumnado con EAE. Sin olvidar que se incluye además dentro del currículum ordinario y también en Canarias se vincula en la concreción curricular, que es la que se imparte en las aulas en clave y en los centros de educación especial. Así que cuando hablamos de competencia digital hablamos de incluirla en todas las modalidades y para todo el alumnado. El fin último que tenemos es el de suprimir la brecha digital y la doble o triple incluso discriminación que pueda sufrir el alumnado con diversidad funcional. Para poder alcanzar esta competencia digital, desarrollamos todas las actuaciones conforme a un paradigma. Este paradigma lo habrán visto en el título incluso de las jornadas y es de lo que vamos a hablar eh, a lo largo de hoy, sobre todo, y ayer ya lo empezamos a hablar. Es el paradigma que se llama el trinomio que es la parte fundamental de cómo hacemos las cosas en el área de tecnología. Se trata de incluir las pedagogías y la metodología con el uso eficaz de la tecnología digital en espacios educativos creativos, confortables e inspiradores, capaces de ayudar a suprimir las barreras para el aprendizaje de todo el alumnado, espacios inclusivos también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero analizamos las tendencias educativas y sociales más actuales. Estudiamos las pedagogías emergentes, derivadas de esas eh, tendencias educativas y adoptamos aquellas que hacen un énfasis en metodologías inclusivas, como el aprendizaje cooperativo, ABP, etcétera, a través de las cuales se favorece la participación activa de todo el alumnado, incluido el alumnado con diversidad, y se promueve la enseñanza de la diferencia como valor que enriquece y suma en un equipo y establecemos actuaciones a favore para favorecer la inclusión en el aula. Muestra de ello es el programa Brújula 20, que nos permite al profesorado de Canarias contar con el diseño de una programación didáctica, situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales para su uso a través de entornos virtuales de aprendizaje, como ADC, el Aula Digital Canaria, o EBAGD, que incluyen de forma práctica el uso de las TIC a través de metodologías inclusivas. Además de recibir acompañamiento y formación por las asesorías de los centros de, de, centros de profesorado de referencia, que se coordinan con el equipo de brújula del área de Tecnología Educativa. En los centros donde se lleva a cabo el programa hemos podido comprobar que facilita la participación activa del alumnado con NEAE, así como la docencia compartida del propio profesorado especialista en el aula y además ayuda al profesorado a establecer el mismo contexto de aprendizaje para todo el alumnado, incluso el mismo instrumento de evaluación, pero adaptando el referente curricular a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Se ofrece además para todos los centros educativos de Canarias un amplio catálogo de formaciones a través del servicio de perfeccionamiento del profesorado y del área de tecnología educativa para que el profesorado pueda ampliar su conocimiento en el uso de las TIC a través de metodologías emergentes. Dentro de este trinomio hacemos un especial hincapié en integrar la tecnología y la metodología valorando el espacio de esta, que es una de las grandes apuestas que hemos desarrollado en Canarias a través de los espacios creativos Aulas del Futuro en Canarias, en las que nos centraremos en la próxima ponencia, que promueven la transformación y reconfiguración del diseño de aula tradicional en distintas zonas de aprendizaje, concediendo un papel relevante a la pedagogía y a la integración curricular de la tecnología con el fin de convertirlos en espacios y entornos agradables e inspiradores que favorezcan el aprendizaje y que sean capaces de promover y provocar el cambio que necesita la enseñanza del siglo XXI, una enseñanza inclusiva capaz de llegar a todo el alumnado. Cuando hablamos de este espacio educativo acogedor, no podemos olvidarnos de las necesidades de todo el alumnado y ahí, desde el curso pasado, Pusimos también en práctica uno de los proyectos de, para esa integración de espacios creativos y espacios adaptados a las necesidades del alumnado en centros de educación especial. Les hablo del proyecto Aulas Multisensoriales en Centros de Educación Especial, que realizamos a través de un convenio de colaboración entre la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. El objetivo era dotar a todos los centros de educación especial de Canarias, 11 en total, y además poder compensar las desigualdades y dificultades del territorio fragmentado, incluyendo tres centros más para llegar a aquellas islas o zonas donde no hay centros de educación especial, como es el caso de La Palma en la mitad de la zona, La Gomera y El Hierro. En esos centros lo que hicimos fue dotar de estas aulas en centros ordinarios donde hay un número de alumnados con EAE mayor para que realmente pudieran beneficiarse de este recurso. Estas aulas cuentan con un sistema de control de la sala multisensorial que conecta cada elemento de la misma, la iluminación de la sala, eh, los tubos de burbujas, la fibra óptica y cualquier otro elemento similar. Y permite un efecto inmersivo completo, haciendo un uso eficaz de las posibilidades que proporcionan las TIC para el alumnado con necesidades educativas especiales que precisa mayor desarrollo de capacidades básicas como son la sensación, la percepción y la integración sensorial. Además, el personal educativo de los centros de educación especial ha recibido formación técnica específica para el desarrollo y funcionamiento de estas salas, para sacarle el mayor partido posible. Y formación específica online para el uso y optimización de las salas con el propio alumnado. Nos gustaría seguir eh, mostrándoles algunas evidencias de esta estrategia global, de lo que hemos hecho con el programa Utice. Un ejemplo que me gustaría resaltar de esta integración de las TIC a través de las metodologías inclusivas, lo encontramos dentro de las propias eh, situaciones de aprendizaje brújula, que ya les comenté. En tercero de primaria, por ejemplo, se desarrolló toda la programación de a través de las situaciones para sensibilizar al alumnado en la riqueza de la diversidad funcional. Si nos vamos a todas las situaciones, todas las áreas de tercero de primaria, hay muchos otros ejemplos dentro de la formación básica de brújula. Pero, estas en concreto, verán que lo que se hizo fue establecer actividades propias, contextos de aprendizaje, para que el alumnado pudiera ver referentes positivos, partiendo de los aprendizajes de los distintos criterios de evaluación de cada una de las áreas, darse cuenta y demostrar que nuestro alumnado tiene también referentes en los que fijarse dentro eh, del mundo de las necesidades educativas. Aprovecho para enseñarles un ejemplo de estas situaciones de aprendizaje dentro del entorno virtual de aprendizaje del Aula Digital Canaria, donde se encuentran digitalizados todos los recursos y materiales del programa Brújula 20, que hemos estado pilotando en diferentes centros educativos de toda nuestra comunidad. Este entorno interactivo facilita la inclusión del alumnado con EAE, porque nos permite la personalización de la programación, de las propias situaciones de aprendizaje, nos permite adaptar los textos, las imágenes, asignar nuevas tareas, nuevas actividades, tareas a grupos concretos. Así que realmente va a ser una, eh, un recurso que nos va a ayudar bastante en nuestra eh, atención a la diversidad. El compromiso con la inclusión se refleja en todos los programas que llevamos a cabo, en todos los proyectos y actuaciones de telaria área. Porque no solamente apostamos por visibilizar el papel activo de las mujeres y romper los estereotipos sexistas, sino que también algo de lo que hacemos es visibilizar la diversidad funcional desde algo tan básico como es la propia imagen. De ahí que incluyamos siempre en nuestros diseños e iconografía dentro del área a personas con diversidad como agentes activos de la sociedad y que utilicemos siempre el apoyo visual como un medio facilitador para la comprensión de los contenidos. Aquí en pantalla tienen ahora uno de los ejemplos de algunas de las infografías del área y de las producciones de contenidos y recursos educativos digitales que diseñamos. Y si visitan nuestra web, y, los, y la, la página con los recursos podrán encontrar muchísimas más. Otro de los programas que desarrollamos dentro del, del área y dentro del proyecto UCTICE que revertían en la mejora de la atención a la diversidad era el programa ACAM aulas compensatorias para el aprendizaje móvil. A partir de este proyecto, de este programa lo que hicimos fue estudiar cómo reducir la brecha digital inducida por las desigualdades existentes, ya sean derivadas de distintos factores como los sociales, los culturales, los económicos, incluso por el lugar de residencia. Este programa nació de un acuerdo por la Consejería de Educación, la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa. Este acuerdo nos permitió Desarrollar durante los cursos 18-19 y el 20-21, que ya finalizamos, el programa en un total de 34 centros educativos y en todas las aulas hospitalarias del archipiélago. Después en la mesa tendremos también la oportunidad de ver cómo se desarrolló este programa y estas dotaciones en una de las modalidades como son las aulas hospitalarias. Con esta acción, ¿qué es lo que hicimos? Pues dotar de medios tecnológicos para crear un aula móvil con pizarra digital interactiva, con tabletas, con portátiles, con acceso a la conectividad, aspecto fundamental y de un plan de formación específico. Además, durante el desarrollo de este programa detectamos una necesidad fundamental. Vimos la, la necesidad de dotar de conectividad. Algo que nos parece eh, impensable que no hablemos de conectividad a día de hoy, pues teníamos esa dificultad. Necesitábamos puntos de acceso, dispositivos denominados MIFI, que soportan la conectividad de hasta 10 dispositivos. La finalidad de contratación de este servicio a través del área fue la de dotar de conectividad a los diferentes recursos tecnológicos fuera de las aulas hospitalarias. ¿Por qué? Porque necesitábamos que los dispositivos funcionaran también más allá del aula hospitalaria, en los espacios, en las plantas de los hospitales, donde se enmarca la vida de este alumnado. Incluso dentro de las propias aulas hospitalarias, ya sea porque eran de nueva creación o porque tenían mala conectividad. El fin con esta acción era poder desarrollar la labor docente y atender al alumnado, incluso el que se encontraba aislado, y que a través de estos dispositivos, de las tabletas, pudieran continuar con su formación y atención emocional y académica. Con esta acción, con el programa CAM, hemos dotado de los medios tecnológicos para crear a unidades móviles en 34 centros, de los cuales 10 eran unitarias, que se situaban en zonas rurales y en todas las aulas hospitalarias de Canarias. La dotación supuso la adquisición de pizarras digitales, tabletas, portátiles, MIFI, que permitían el acceso a la conectividad, especialmente en estas aulas hospitalarias, y de formación específica. Es importante explicar que el alumnado hospitalizado, en áreas restringidas de aislamiento, podía realmente seguir conectado gracias a las tabletas, porque estas tabletas nos cumplían con las medidas higiénicas necesarias para hacer su uso. Y ya lo veremos además en la mesa redonda, que gracias a estos dispositivos en esta fase que hemos pasado de pandemia nos han ayudado bastante a conectar a todo el alumnado. Además de las medidas establecidas dentro del marco del proyecto Uptice, nos gustaría también contar otra de las actuaciones que hemos realizado desde la propia consejería para el desarrollo y complemento de esta estrategia. Desde el área de NEAE de la consejería también se incluyen dotaciones tecnológicas y formaciones específicas. El proyecto Más ProCubo, que continúa y este año salió eh, la iniciativa nuevamente, Más Procubo Aulas por la Inclusión, es un proyecto socioeducativo de aprendizaje servicio solidario, cuya finalidad es visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de la discapacidad, de la diversidad funcional destinado al alumnado de secundaria, tercero y cuarto de la ESO, de bachillerato y la formación profesional y por extensión a toda la comunidad educativa. Con este proyecto lo que se hacía era poner en contacto directo al alumnado con personas con diversidad funcional y lo que hacían era diseñar soluciones técnicas a través del uso de las TIC que realmente mejoraran su vida diaria. Otra de las iniciativas que se está llevando a cabo es eh, la colaboración en PROA. El área de tecnología educativa colabora de forma llena, eh, directa, con este programa, con el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, ProaPlus. Y la finalidad última de este programa es reforzar a los centros educativos que presentan mayor complejidad educativa, impulsando los cambios necesarios de su estrategia organizativa para garantizar el éxito escolar de todo el alumnado. Se presta especial atención al alumnado que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. Y en las aulas eh, se llevan a cabo actividades en las que colaboran desde el área en una estrategia digital, desarrollo de la estrategia digital, de ese plan digital a nivel de centro educativo, también dando respuesta al alumnado que sufre con la brecha digital a través de la creación de espacios para la educabilidad fuera del horario escolar. Y esta intervención se basa en los principios pedagógicos de educación inclusiva, equidad y expectativas positivas sobre las potencialidades del éxito de todo el alumnado. Otra de las iniciativas que se desarrollan por parte de esta consejería y que además tendremos la suerte de tener a su directora después en la mesa, será el Centro de Enseñanzas en Líneas en Canarias, CEL. Es un nuevo espacio educativo que se creó el curso pasado con la finalidad de ofrecer los cauces necesarios para atender al alumnado que por circunstancias personales, familiares o sociales, no podía asistir de forma regular a los centros educativos de manera presencial. Por último, dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo este año, les quería dejar también el blog de NEAE, que se ha inaugurado hace poquito, y en el que podrán eh, ver toda la formación que se desarrolla a través del área, las actividades, las experiencias y las noticias que se están llevando a cabo por parte de esta consejería. Bueno, hasta aquí, por fin me callo, la teoría, podría decirse. Realmente lo que vamos a ver es… Eh, la práctica de esta estrategia global de utice, Esa práctica la tenemos en las aulas y es lo que me gustaría que se quedaran para finalizar esta ponencia. Hemos querido dar voz a través del siguiente vídeo en el espacio al alumnado de las distintas modalidades que son realmente quienes dan sentido a todo lo que hacemos a nivel institucional. En la sociedad actual, muchas de las barreras para el aprendizaje pueden suprimirse gracias a la tecnología que permite dar respuesta a la diversidad de nuestras aulas. La tecnología ayuda a la integración del alumnado de las aulas en clave y del resto del alumnado con EAE en las aulas ordinarias. Desarrollar la competencia digital es clave para la ciudadanía del siglo XXI. La tecnología es un derecho y una necesidad para todo el alumnado. Hola, soy Raúl y soy muy bueno en la tecnología. Las nuevas tecnologías han conseguido igualar a todo el alumnado independientemente de su capacidad o su dificultad, de manera que todos tienen acceso a la información de una manera unificada. Para alcanzarlo, necesitamos incluir pedagogías y metodologías con el uso eficaz de las tecnologías digitales en espacios educativos creativos, confortables e inspiradores, capaces de ayudar a suprimir las barreras para el aprendizaje de todo el alumnado. Es muy importante este tipo de dotaciones a nivel educativo porque mejoran la calidad de la enseñanza en todos los aspectos. El alumnado necesita tener en el aula las mismas tecnologías porque las que se van a controlar a ella. Creo que también es necesario invertir más en esta, en esta área para que todos los niños con diversidad funcional, con discapacidad, puedan tener acceso a todas las tecnologías. A día de hoy ha cambiado mucho la situación, porque gracias a las nuevas tecnologías, las personas sordas tenemos acceso a muchas cosas que antes no teníamos incluso también en la vida independiente. El alumnado auditivo se ha visto mmm, muy beneficiado por el hecho de, de que escucha mejor, entiende mejor y el alumnado eh, ordinario pues eh, ha visto mucho beneficio tanto en cuanto que produce mejor y, y pronuncia mucho mejor. La tecnología ayuda a difuminar las diferencias académicas entre el alumnado dentro del aula. El uso de las nuevas tecnologías en alumnado con diversidad funcional en la aula en clave es fundamental, ya que, por ejemplo, con alumnos que tienen una discapacidad motórica, pues el manejo del ordenador, de las tablets... Eh, o de cualquier otro dispositivo electrónico, es lo que a ellos les da la vida el día a día. Porque para comunicarse con los demás es imprescindible. En la ola en clave, eh, los chicos que incluso no saben ni leer ni escribir, es asombroso el manejo que hacen del uso de las nuevas tecnologías. Incluso uno aprende de, de estos chicos. Feliz Feliz o. O. N. N. N. Yo he aprendido inglés o la tecnología. a like Las nuevas tecnologías eh, han sido yo creo que la herramienta eh, más importante en el aprendizaje de mi hijo con, con el trastorno del espectro del autismo. Él, gracias a la tecnología, ha ido avanzando en su aprendizaje ya que él rechazaba otras formas de de tradicionales de aprender. Y esa atracción que ha tenido hacer la tecnología fue lo que le ha hecho a él avanzar en, mucho, en muchos aspectos. Es todo porque él con su ordenador hace todo, estudia, eh, escribe, lo que no puede hacer con sus manos pues lo hace con el ordenador. Si la tecnología no estuviera a su alcance, eh, no pudiéramos acceder a ella, pues creo que Fernando no sería lo que es hoy en día, no tendría la el sistema de educación que tiene ahora mismo con su ordenador no tendría su, su solvencia al buscar eh, cosas, al interesarse por algo y poderla buscar él solo, pues poder escribir una carta, poder pues hacer infinidad de cosas. Premi. en mí. Y en mí. Confía en sus posibilidades y apuesta por las tecnologías. Yo me sigo emocionando cada vez que veo este vídeo y no lo puedo evitar, por mucho que estuviera desde el inicio que se diseñó esta estrategia, porque, ¡ay! es que me voy a emocionar, porque además ahora vuelvo al aula y vuelvo a ver la necesidad imperiosa, disculpe, de seguir invirtiendo, porque ves que esto es real, o sea, no es una cosa que hayamos eh, diseñado con papeles eh, en un despacho. Es que vamos a los centros, es que vemos las necesidades que hay y necesitamos más. Pero no se preocupen que con UCTICE no acaba esto. Ya estamos preparando, desde el área ya están preparando, el próximo programa operativo FEDER 21-27, en el que la accesibilidad y la atención al alumnado con EAE seguirá presente porque es un pilar de nuestra educación y porque debe serlo, la accesibilidad para todo el alumnado. Para despedirme solo me queda decirles que crean en las capacidades del alumnado con EAE, que creen, que diseñen, que planifiquen, que investiguen, que inviertan en tecnología accesible, para que toda la sociedad pueda enriquecerse, porque es una cosa de toda la sociedad, un derecho y que podamos realmente seguir avanzando. Di sí a la diversidad. Diversifícate. Muchísimas gracias.